What the fuck? Un meteorito acaba de caer en la cripta. Es normal, es normal que suceda esto, chicos. En esta ocasión voy a enseñarles cómo diablos deben encontrar el cofre número 4 de crónica. Es súper es sencillo y fácil. Eh, tan solo deben llegar y situarse Pero antes que nada vamos a romper este meteorito Deben situarse detrás de ese trono Que se encuentra en dicho templo Subimos la escalera y detrás de ese, tem de ese trono Se encuentra el cofre de crónica Nos dan un skin Este es el trono Nos dan un skin y también nos dan un objeto de Shao Kahn, Shao Kahn. <música>